Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el mercado, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada de 2023. Y es que en las últimas semanas han empezado a surgir los primeros rumores y vamos a repasar un poco las opciones que pueden tener cada equipo de cara a la próxima temporada. Sean bienvenidos un día más aquí en nuestro canal de Grande Premio en Español y os quiero dejar un primer recado a todos vosotros para que os animéis a seguirnos aquí para estar informados de todo lo que ocurre en la Fórmula 1 y en otros deportes del mundo del motor. Además, dejar like en el vídeo y comentar vuestro, bueno, un poco vuestras predicciones de cara al mercado de pilotos que será el tema de este vídeo. Soy Irka Luke y como hemos dicho, vamos a comentar el mercado de pilotos que empiezan a surgir. Algunos rumores, algunas eh, bueno filtraciones de posibles fichajes, de posibles movimientos en el mercado de pilotos de cara a la temporada del año que viene del 2023. Sí que es cierto que a día de hoy eh, tan solo hemos tenido alguna que otra renovación. Eh, recientemente tuvimos el, la renovación de Sergio Checo Pérez, hablamos de ello en el anterior vídeo con mi compañero Esteban Nieto. Y además también tuvimos la renovación de Lando Norris con McLaren. Eh, además de eso también eh, tenemos asegurados algunos de, algunos de los puestos, algunos de los asientos de la parrilla del próximo año. Se trata del equipo Red Bull y el equipo Ferrari que están ya completos, confirmadísimos, con Carlos Sainz y Charles Leclerc en la escudería y con Sergio Checo Pérez y Max Verstappen confirmados para seguir en Red Bull. También Mercedes que bueno... Eh, no han hecho un anuncio oficial como tal esta temporada, pero sí que ya podríamos contar con que tanto George Russell como seguramente Lewis Hamilton van a continuar en la parrilla del próximo año, salvo sorpresa, especialmente en el caso de Hamilton, que se rumoreaba algún, que, alguna que otra vez de una posible retirada, que a día de hoy parece eh, bastante improbable. Por ello, estos tres equipos no vamos a nombrar ninguna de, de opciones, porque creemos que ya están bastante más que, que asegurados, ¿no? El primer equipo que sí que a lo mejor podríamos encontrar un hueco, pues sería en el equipo McLaren, que como hemos dicho, confirmó Alando Norris a largo plazo, pero en cambio el asiento de Daniel Ricciardo está un poco en jaque. Está en una posición bastante mala, con unas, un poco un clima bastante tormentoso dentro del equipo de, de Walking, y seguramente con, debido al rendimiento tan discreto que está teniendo el piloto australiano, tanto la temporada pasada como eh, especialmente en esta, eh, podría caerse pese a tener contrato para la próxima temporada. Aquí nos podrían surgir muchos nombres, la verdad es que los rumores eh, han dejado caer siempre varios, varios nombres, podríamos hablar de esos dos pilotos norteamericanos que están eh, en, en la IndyCar, como son Pato Howard y Colton Herta, que se habló mucho de un posible pasaje por la Fórmula 1, a pesar de estar ya en la indicar además de bueno, una posible vuelta de Fernando Alonso, que aquí en España pues se soñaba mucho con ello. Era una de las opciones si no es eh, continuar en Alpine, pero parece difícil a día de hoy. Además, también pues han surgido otros nombres, también como Felipe Drugovich piloto, eh, que ahora mismo lidera la Fórmula 2, pero parece también una cuestión difícil eh, otra de las opciones que se podría barajar es Pierre Gasly, es que en Alfa Tauri eh, existe también una cierta incertidumbre sobre quién va a continuar, quién no. Pierre Gasly ha visto cómo se ha cerrado la puerta de Red Bull una vez más, podría buscar un cambio de aires y seguramente podría decantarse viendo las opciones, tanto o por McLaren o por Aston Martin, quien, como pasa un poco con el caso de Alpine, eh, ese piloto veterano, que en el, en el caso del conjunto francés es Fernando Alonso y en el caso del, de Aston Martin es Sebastian Vettel, están un poco eh, al límite de retirarse, si se continúan en la parrilla, es que va un poco a ocurrir en esas situaciones con muchos pilotos jóvenes que apretan por debajo con ganas de, de subir. En Alpine, pues eh, incluso desde el equipo están bueno, ya barajando las opciones con un Oscar Piastri, eh, campeón de la Fórmula 2 que está esperando y deseando llegar a ese asiento en Fórmula en 1 y que realmente empieza a tener todos los números para poder eh, arrebatarle la posición a un Fernando que en caso de salir de, de no poder continuar en Alpine eh, tendría bastante difícil la continuidad en la Fórmula 1 con sus más de 40 años y con posiblemente solo esa opción de Aston Martin que tanto ha sonado en las últimas semanas y que realmente es una incógnita saber si podría real, realmente seguir Sebastián Vettel o no, si podrían fichar a Fernando Alonso o incluso, y eso ya es más que un rumor, una opinión personal, sí que en caso de una salida de Ricciardo de McLaren, si el piloto australia, australiano quisiera continuar en la Fórmula 1, podría ser un asiento más que deseado para él. En otros equipos, pues una, otro de los huecos que parece más decantados para un... Nuevo rookie en la Fórmula 1 es en Williams, con un Alex Albon que debería continuar en el equipo, pero un Nicolas Latifi muy cuestionado, muy criticado y que encima está viendo como Nick De Vries aprieta con fuerza por debajo y tiene todas las papeletas para ocupar su sitio en 2023. Dicho esto, pues también podríamos hablar un poco de Alpha Tauri, como hemos dicho, mucha incertidumbre con Gasly pero también con Yuki Sonoda, pero a la vez... No vemos pilotos eh, muy preparados de la academia de Red Bull por debajo. Tenemos a Dennis Howard, a Liam Lawson, Darwala incluso no lo no pondría en, la, en, en las quinielas, incluso un jury vips que a día de hoy en Fórmula 2 es a quien se le está dando mejor. Eh, ¿Sería difícil ver a alguno de estos pilotos ascender a la Fórmula 1? Posiblemente, pero cosas más extrañas hemos visto en Red Bull y todos podría realmente ocurrir. Dicho lo cual... Eh, no hay mucho más movimiento hasta el día de hoy, no está no siendo una silly season muy movimentada como hemos estado acostumbrados años atrás Los equipos principales parecen totalmente cerrados y las opciones se limitan un poco a mitad de tabla Los equipos de, de mitad de parrilla que realmente van a tener ese juego de sillas a lo largo de esta temporada Y veremos quién ocupa cada hueco para la parrilla de Fórmula 1 2023 Dejad vuestras apuestas, estas son las nuestras